Muy buenas tardes. Pues nada, eh, hoy vamos a intentar llevar a cabo un, un pequeño recorrido a modo de introducción sobre lo que yo considero humildemente una eh, disciplina apasionante dentro de la lingüística, que es la sociolingüística, (social linguistics). Bueno, en principio esta disciplina, como todas, se suele circunscribir normalmente, por lo menos para el público profano, al ámbito de la erudición, al ámbito de los lingüistas, los sociólogos, los filólogos, pero sinceramente eh, hoy en día que estamos en, en, estamos en una época en la que está en boga la comunicación, en la que está en boga el interés por las lenguas, creo que es de bastante relevancia para una persona que tenga pasión por la comunicación en general. Es importante destacarlo porque... Eh, hay que dar acceso a esta serie de disciplinas para el público general. En principio, si, si observamos el término, como todo vocablo que, que se precie, eh, podemos ver cómo nos introduce ya en el ámbito que vamos a tratar. Ya vemos de momento que la palabra social linguistics es una palabra compuesta que nos define dos términos. Por un lado, la lingüística y, por otro lado, lo social. Es decir, ya tenemos muy claro que vamos a tratar del ámbito social y del ámbito lingüístico. En sus comienzos, estamos hablando ya de los años 50, eh, la sociolingüística, social linguistics, surgió, surgió como mmm, una relación que se establecía entre la lingüística y la sociedad. Luego ha ido evolucionando y se ha ido haciendo cada vez más complejo. Pero claro, ¿por qué es importante la sociolingüística? Obviamente, eh, la sociolingüística como tal, como ciencia, como disciplina, representa un salto cualitativo, realmente un soplo de aire fresco, con respecto a la visión tradicional que se tenía de la lingüística. La cual, pues, su mayor representante, la figura más representativa e influyente, como todos sabemos, es Noam Chomsky, el cual eh, desarrolló estudios sobre la lingüística muy importantes que sentaron las bases para los posteriores estudios sobre lingüística. Claro, eh, hablamos de, de unir lenguaje y sociedad. Claro, cuando en inglés hablamos de language, eh, tenemos que especificar, porque en español en concreto distinguimos perfectamente el, entre lengua y lenguaje, ya que en inglés utilizamos el mismo vocablo para, los, para ambos. Sabemos que en español, por ejemplo, la lengua se circunscribe a un, a un, eh, un contexto eh, acotado, limitado por las normas socioculturales, ¿no? mientras que el lenguaje, el lenguaje pertenece a un contexto mucho más abierto que está centrado en la comunicación. Quiere decir que toda lengua es un lenguaje, pero no todo lenguaje es una lengua. Por lo tanto, normalmente, el sujeto y el objeto de estudio de la lengua, eh, de, los, de los filólogos es la lengua y de los lingüistas es el lenguaje. De eso es bastante importante distinguirlo. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de sociolingüística, a priori estamos hablando de la relación entre lenguaje y sociedad. Es decir, cómo el lenguaje... Es condicionado, es delimitado, es influido por las estructuras sociales. Estamos hablando de una correlación indisociable entre la estructura social y la, la estructura lingüística. Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, para evitar ambigüedades que más adelante explicaré, tenemos que tener en cuenta que la sociolingüística, el objeto, el foco de estudio, es la lingüística. Es el lenguaje condicionado por las, las estructuras sociales, pero eminentemente el foco de estudio es el lenguaje, el uso del lenguaje. ¿De acuerdo? Vale. Habíamos hablado de que, de que eh, la sociolingüística lingüística enriquece y, complemente, y complementa eh, plenamente a la visión esa tradicional que tenemos de la lingüística. ¿Y por qué? Porque según la, la, la, una visión tradicional de la lingüística, eh, propunada y preconizada por Chomsky, con sus grandísimos estudios. Eh, el lenguaje eh, se basaba en el conocimiento, es decir, lo importante, lo importante en, a, la, a la hora de aproximarnos a la lingüística y al estudio del lenguaje era lo que él denominaba linguistic competence. ¿Qué es la linguistic competence? La, la competencia lingüística. Es de, se refiere al conocimiento, al conocimiento que tenemos del lenguaje, es decir, ¿Qué sabemos del lenguaje? Normalmente los estudios hasta los años 70 se habían centrado en ese conocimiento. Desde el punto de vista de Chomsky, que hizo una labor encomiable, profundizó en los conocimientos del lenguaje, he de decir, sinceramente, desde la humildad, que estamos hablando de una visión parcial de la lingüística. ¿Por qué? Porque se centra solo en el conocimiento teórico. Estamos hablando de que Chomsky parte de la base de que eh, el ser humano tiene una estructura mental innata, una facultad biológica innata eh, para adquirir los idiomas, entonces, eh, para comprender y producir mensajes. Entonces, él se limita al estudio del conocimiento de qué, del qué se habla. Claro, esto, en contraposición con la sociolingüística, nos plantea un problema. Porque la sociolingüística añade a ese conocimiento del lenguaje, añade la visión social, es decir, cómo se usa ese lenguaje. No solo qué hablamos, sino cómo lo hablamos. Entonces, eh, aquí es muy importante porque Chomsky limita su estudio a las eh, linguistic structures, a las estructuras lingü lingüísticas, a los linguistic items, a las normas, a las reglas, a los principios que rigen la lengua. Y deja a un lado la otra parte que, que, que viene denominada por linguistic performance, que es la actuación, ¿no? que es cómo utilizamos ese lenguaje. Claro, la sociolingüística amplía y enriquece esa visión, porque está introduciendo, aparte de esa formulación teórica, de esa teoría, de, esa, de, ese, de ese marco de conocimiento, está eh, añadiendo el factor social que condiciona sobremanera la lengua. Es muy importante esta aportación que hace la sociolingüística, porque desde el punto de vista sociolingüístico no se puede entender un idioma, no se puede entender una conducta lingüística, linguistic behavior, sin, sin tener en cuenta la estructura social, la comunidad en la que esa lengua se habla. Eso es muy importante, es la principal aportación que lleva a cabo la sociolinguistics. Okay? Entonces, eh, que dentro de esa estructura social existen una, numerosos factores que van a determinar ese uso del lenguaje ¿no? tenemos, partimos de, de, de factores sociales psicológicos e incluso genéticos ¿no? vale eh, los factores sociales varían son rasgos que varían desde la raza, la etnia la clase social eh, el empleo la, la localización, es decir, estamos hablando de variantes diatópicas y diastráticas y hasta el linaje. Todo eso, todos esos factores sociales influyen en el uso que le damos nosotros a la lengua. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta factores psicológicos y también tenemos que tener en cuenta en la cuestión de las relaciones sociales, que es muy importante, que marcan relaciones sociales marcadas por la identidad marcadas por el poder, marcadas por la solidaridad, ¿no? tenemos que darnos cuenta de que es importantísimo que la lengua es un profundo indicador de identidad, tanto de identidad grupal como identidad individual. Y la lengua es un instrumento de poder, eso es fundamental a la hora de acercarnos a, a, a la lengua. Entonces, todos estos factores la sociolingüística los maneja, los estudia y los coteja. Entonces, de ahí la gran importancia que tiene esta disciplina. Es una disciplina que ha venido a enriquecer, ¿no? a complementar eh, eh, esos principios básicos que ya estipuló Noam Chomsky y que eh, la Bob, entre otros, William la Bob, ¿no? como figura más representativa e influyente de Social Linguistics, eh, viene a poner sobre el tapete. ¿no? Entonces, mmm, todos esos factores... Eh, influyen en lo que nosotros percibimos del lenguaje. Sabemos que, que la lengua como tal es una, una producción social de la facultad del, del lenguaje. ¿no? Esa sería una, una, una, una definición de lengua, ¿no? esa es la, la, la producción social de la facultad del lenguaje. Entonces, esa faceta social, esa faceta social eh, es lo que verdaderamente enriquece esa visión completamente asocial y rígida que tenía Chomsky de la lingüística y del lenguaje general. Entonces, es este, este, esta, esta aportación de lo social, de la visión social, lo que realmente hace importante esta disciplina, ¿no? Social linguistics, también denominada microlinguistics, la microlingüística, ¿no? Son dos términos que se utilizan para hablar de ello. Vale, eh, tenemos en cuenta, claro, si tenemos en cuenta... Este, este bagaje desde la linguistic competence a la linguistic performance, eh, nos damos cuenta de que la, la sociolingüística incide en un factor, en un concepto muy importante, que es la variación, variation. Claro, eh, Chomsky parte, dentro de esa formulación teórica tan rígida, parte de que el, de que el conocimiento tiene que ser perfecto, parte de, una, de un... Eh, Ideal Speaker and Listener. Parte, parte de un, de un eh, oyente hablante ideal en una comunidad completamente homogénea no y busca el conocimiento perfecto de los elementos y las estructuras lingüísticas. Es decir, desprovisto de factores como la falta de memoria, los errores, etc. Es demasiado aséptico, parece muy utópico, muy irreal. Entonces... La sociolingüística añade un factor muy importante. ¿Cómo se habla? No, no existe un, un, eh, un hablante un, con un estilo único. Es muy importante la variación. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos las diferentes posibilidades que nos ofrece la lengua para adaptarnos a los distintos propósitos. Entonces, eso produce una variación de la competence, del conocimiento del lenguaje, cómo lo adaptamos a un contexto social con, con, concreto. Entonces, esto es verdaderamente lo que estudia una disciplina como Social Linguistics. ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de, de una evaluación social del lenguaje. ¿no? Concretamente, cuando hablamos de Social Linguistics, hay veces dentro del público profano existe um, cierta ambigüedad, ¿no? porque nos encontramos ante un número de disciplinas que, que, que se manejan en este ámbito, ¿no? de lo social, de lo lingüístico, ¿no? que, que, que realmente comparten un common ground, comparten un espacio común. Entonces, delimitar la sociolingüística o cualquiera de estas disciplinas eh, trazando una línea clara es mm, harto imposible. ¿Por qué? Porque en principio, como todas se desarrollan dentro del mismo ámbito, podemos considerar que se retroalimentan y se complementan. Y esto es muy importante. ¿no? Tenemos disciplinas como la sociology of language, la sociología del lenguaje, tenemos la anthropological studies, tenemos social psychology of language, tenemos geolinguistics, la geolingüística, tenemos la dialectología tenemos una serie de disciplinas es más incluso y muy importante sobre todo hoy en día que tan en boga está el estudio de las lenguas y, y los distintos métodos y approaches no eh, incluso los los, los educadores las, las disciplinas pedagógicas y didácticas eh, los, los que elaboran los planes de educación y de enseñanza de idiomas todos estos comparten el common ground el espacio común con esto normalmente el, el, el ámbito de actuación está bastante claro. La única que suele presentar un, un, una problemática mayor a la hora, a la hora de, de una desambiguación con, con las uh, social linguistics es the sociology of language, la sociología del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí realmente la línea que la separa es bastante eh, más delgada, si se me permite la expresión. Pero claro, vamos a tener claras los dos conceptos. Hemos dicho que la, social linguistics, la sociolingüística es eminentemente lingüística y el foco, el objeto de estudio es siempre el lenguaje. Condicionado por la sociedad, pero el foco del estudio es el lenguaje, la lingüística. ¿Qué pasa con la sociología del lenguaje? Que es al revés, para que nos entendamos. El foco de estudio está en la sociedad. ¿No? Es la sociedad. Y es el lenguaje el que influye a la sociedad. No como en el caso de Social Linguistics, que es la sociedad la que determina, condiciona, condiciona, interactúa con el lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bastante importante. La sociología del lenguaje, el objeto de estudio, es la sociedad en concreto y cómo el lenguaje incide en esa sociedad. ¿De acuerdo? Esa sería la, la, la, la principal... Diferenciación. Normalmente, existen, eh, con respecto al lenguaje y a la sociedad, existen cuatro visiones, mmm, a veces incompatibles, ¿no? Existe la primera, que es el, la sociedad la que influye directamente y condiciona el lenguaje. Existe la otra visión, que es el lenguaje el que condiciona e influye a la sociedad. Hay otra, que la podríamos denominar bidireccional, ¿no?, que eh, defiende ¿no? y propugna que ambos se influyen recíprocamente, que creo y considero que es la más acertada. ¿no? Y luego está la visión de Chomsky, que son entidades eh, absolutamente independientes. ¿no? Yo, desde mi humilde opinión, pues creo que, que la opción bidireccional es la más apropiada, ¿no? porque cubre todas las, todas las posibilidades. ¿no? Es importante tener en cuenta esa bidireccionalidad para entender esa relación sociedad-lenguaje. Eh, bueno, pues una vez que hemos desambiguado esta, estas, estas ciencias, pues eh, quiero decir, y me parece importante, que mm, la sociolingüística es una disciplina científica como tal. Comenzó en los años 50 con un menor desarrollo, menos eh, recursos, menos herramientas, pero hoy en día a partir de, de los años 70, ¿no? con la aportación de William Labob, ¿no? que fue, es la figura más influyente ¿no? y concretamente con el estudio que vamos a ver posteriormente, pues eh, se convirtió en una disciplina eh, que tiene un marco teórico práctico muy fundamentado y que eh, trabaja de forma empírica, hace un trabajo de campo muy importante. Estamos hablando de una, de una disciplina que trabaja con unas bases de, una base de datos muy importante, estamos hablando que se realizan unos análisis contrastivos de datos muy importantes y sobre todo que tiene que cuenta con unas técnicas, de, unas sampling techniques, unas técnicas de muestreo bastante avanzadas. Eh, unas, unas evidencias sólidas y un trabajo de campo fundamental. Claro, aquí normalmente la técnica de la observación ¿no? y del muestreo es la más utilizada. ¿no? Muchas veces se plantea, mucha gente eh, se manifiesta, se muestra escéptica, ya que siempre se produce lo que se denomina la paradoja del observador, ¿no? ¿Qué significa la paradoja del observador? Que muchas veces cuando tú lo que intentas es estudiar y retratar cómo habla una comunidad, ¿no? eh, parece lógico pensar que en cierto modo el sentirse observado ¿no? puede interferir e influir directamente en esa, en esa eh, proyección del habla de una comunidad. Entonces, muchas personas en, se, se manifiestan un poquito escépticas en cuanto a la a la sepsia, a la fiabilidad de, del muestreo, ¿no? Pero vamos, en principio estamos hablando que es una disciplina bastante neutral, bastante objetiva, ¿no? E intenta, claro, hay que tener en cuenta que el lenguaje tiene ideología, ¿no? Que el lenguaje es una, una vía de poder y de privilegio, pero eh, la sociolingüística eh, arroja bastante luz, ¿no? sobre esa motivación social del lenguaje, que es importante, es lo que intenta hacer, ¿no? arrojar luz sobre esa motivación social que tiene el lenguaje. Entonces, esa sería, a priori, eh, la función de la social request, ¿no? una, una apasionante disciplina, como he dicho al principio, que tiene implicaciones y aplicaciones prácticas muy interesantes en todos los ámbitos, generalmente en, los, en el ámbito de la educación, pero en el ámbito de las lenguas, de los lenguajes, ¿no? Y repito, hoy en día, con tanta pasión alrededor del mundo, con tanta globalización y tanta pasión con respecto a las lenguas, a los idiomas, pues es bastante recomendable mmm, llevar a cabo una mirada, ¿no? un deambular por esta disciplina que es bastante enriquecedora y bastante interesante. ¿no? Y cuanto más ahondas en su, y profundizas en su conocimiento, más se engancha. Entonces, eh, Social Linguistics es una disciplina moderna ¿eh? y gracias a la Bob que fue el que sentó las bases de, en los años 70 de, la, de, esta, de esta disciplina dentro de la modernidad, ¿no? Vale, eh, una vez que hemos situado, ¿no? que hemos hecho un poquito la composición en lugar de social linguistics de esta disciplina, he elegido concretamente uno de los estudios fundamentales para entenderla. Es un estudio, case study, que de determinó ese salto cualitativo, ¿no?, que hemos hablado que he mencionado anteriormente con respecto a la lingüística tradicional y que es un claro ejemplo de lo que significa un estudio detallado y pormenorizado un estudio sociolingüístico detallado y pormenorizado vale eh, el estudio concretamente alude a mm, el tema de ebonics ¿no? vale qué entendemos por ebonics para que lo entendamos eh, grosso modo y de una manera sencilla porque normalmente este término, el público general, siempre hablamos de la gente que está fuera del ámbito lingüístico, no lo comprenda. Eponics se refiere concretamente a ese habla específico, ese habla distintivo, eh, que es eh, utilizado por la comunidad afroamericana. ¿no? Entonces. Eh, Normalmente la gente está más familiarizada con otros términos, ¿no? como los términos Black English, ¿no? el inglés negro, eh, Afroamerican English, ¿no? el inglés afroamericano. Pero mmm, voy a explicar el porqué de mi elección ¿no? del término de este vocablo de Bonix. ¿vale? Normalmente, este habla distintiva, eh, en los años eh, 60, hasta los años 60, se denominaba, mmm, claro, hemos evolucionado terminológicamente acorde con lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, en un, en un primer momento, hasta los años 60, se denominaba, este habla, ¿no? Este peculiar habla, este dialecto que llaman otras personas, se denominaba Negro Non-Standard English, ¿no? Un inglés no estándar no, no negro, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué nos planteaba ese término? Ese término... Mmm, planteaba un shock, ¿no? Entonces, porque aludía, implicaba, tenía una serie de connotaciones negativas, porque esa, esa contraposición negro language con, implicaba un, la, la existencia de un white English, no de un inglés blanco, entonces eso planteaba problemas de tipo sociológico, lingüístico, muy importantes. Entonces, en esa dinámica, en esa evolución hacia lo, lo sensible, lo políticamente correcto, se optó por un término mucho más aséptico, que, con el que estamos todos más familiarizados, que es el Afroamerican English, el inglés afroamericano. Todavía no contentos, se le dio una vuelta de tuerca y, para resaltar su carácter vernacular, se ideó, se empezó a utilizar otro término que era el Afroamerican Vernacular English, ¿no? el inglés vernacular afroamericano, que era una vuelta de tuerca más. Mucha gente lo llamaba Black English. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos términos siempre se ha manejado las siglas a AAE, todo en contraposición con el Standard English, con el inglés estándar. Vale. Aquí es donde eh, adquiere importancia este término. Este es otro término que, aunque fue acuñado, Bonix, fue acuñado en los años 70, ¿no? Eh. Mm, no, coger, no cobraría importancia y relevancia como tal, no, no cogería un estatus, un rango de importancia hasta finales de los años 90, explicaré por qué más tarde. Claro, este término eh, se puede observar y mmm, es muy fácil determinar por qué se, se coge este término. Este término es un término compuesto que tiene, primero, mmm, una gran sonoridad, es un término muy eufónico, ebonics, suena muy bien, es un término... Mmm, Bastante estético, estéticamente muy agradable y, por supuesto, muy evocador. ¿Por qué es evocador? ¿Por qué he elegido este término? Y es con el que me siento yo más cómodo. Porque es un término compuesto de dos vocablos, ebony and phonics. Ebony, en español se entiende muy bien, es el ébano, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que es evocador? Porque evoca ese color negro de la madera, ¿no? Todos sabemos lo que es el ébano y todos sabemos lo que nos evoca, ¿no? Y por otro lado, phonics, que significa sonidos. ¿no? Entonces, hemos hecho un híbrido de una palabra compuesta que es ebonics, que es ebony and phonics. Entonces, nos encontramos ante un término, como he dicho, aesthetically pleasing, um, eh, agradable estéticamente, muy evocador, muy eufónico, muy bien sonante, y de ahí la elección del término. Es bastante sensible, es políticamente correcto, no tiene ningún tipo de alusión, entonces se utiliza mucho. Sobre todo, se empieza a utilizar, aunque he dicho antes que es acuñado en los años 70, concretamente en una fecha, en 1996. ¿Por qué? Porque independientemente de su sonoridad y de sus virtudes, ¿no? desde el punto de vista lingüísticas que acabo de, de plantear, en, el, en 1996, en, uh, board, um, en, en, en Oakland, en California, se produjo, se produjo una polémica y una controversia bastante importante que, que, que sacudió un poquito los cimientos de ciertas administraciones. ¿no? En un school board, en un consejo de escuelas, eh, que era, cuya población de estudiantes era mayoritariamente afroamericana, eh, hubo un intento de conferir a esto que normalmente se ha denominado como un dialecto, una variante, un rango, un estatus de lengua. Entonces, cuando, cuando esto surgió, que se le intentó dar un estatus, un rango de lengua a una, a, un, a, una, a una variante, a un dialecto, a una, a una habla distintiva, pero no con ese rango, trajo consigo una polémica, una polémica y una controversia muy importante. De hecho, las administraciones se tuvieron que mojar... Eh, de hecho, se, incluso dentro de lo que es la etnia ¿no? afroamericana, hubo muchas voces disonantes porque eso no se podía permitir. No se podía dar el rango, el estatus de lengua a una cosa que se consideraba de siempre dialecto. Entonces, hubo hasta una resolución cortando esa evolución, devolviéndolo a su sitio al lugar que creen que les corresponde incluso la comunidad afroamericana, como un dialecto, como una variante lingüística, pero no con una lengua, con un estatus, un rango de lengua. Entonces, automáticamente en 1996 hubo una resolución que eh, acotó una vez más la, la, la, el rango de, este, de esta variante. Y por eso, con esa polémica, con esa controversia, este término adquirió mucha fuerza, ¿no? Y se convirtió en un término bastante utilizado y bastante conocido. ¿no? Siempre la polémica trae estas cosas. ¿no? Bien, una vez que sabemos qué es, qué es el robotics, ¿no? y qué produjo normalmente, siempre se ha dicho ¿no? que para que un dialecto o una variante lingüística se convierta en una lengua, ¿eh? se necesita lo que dicen los americanos, a navy and an army, ¿no? Se necesita una armada, un ejército, ¿no? Para dar estatus a una lengua, ¿no? Para que dé ese salto cualitativo de dialecto de variante a lengua, ¿no? You need an army and a navy, ¿no? Siempre se ha dicho eso. En este caso no, no fructificó, lógicamente. Bien, eh, una vez que sabemos cuál es el concepto, sabemos que es una... Es, es, reúne una serie, una variedad, un, una variedad, un, un, un ámbito de, de, de variantes. No es homogénea, pero sí es distintiva, se puede hablar. Y existe un, hay un error, la gente dice que, que normalmente es un el afroamericano es hablado por la comunidad negra, mayoritariamente es hablado por la comunidad negra y afroamericana, pero con la globalización tenemos que tener en cuenta que la comunidad afroamericana cohabita, sobre todo gracias a la inmigración, cohabita con otras etnias, otras culturas, hispanos, y ellos también en un porcentaje menor han adquirido este idioma. O sea, es, mayoritariamente hablado por la comunidad afroamericana, pero no exclusivamente. Eso es importante también. Bien, eh, una vez que sabemos qué es, seguimos con un poquito de polémica, porque la polémica y la controversia acompaña siempre a esta variedad lingüística, a este dialecto, a, esta, a este habla distintiva. ¿Cuál es el origen? Claro, conforme al origen se plantean distintas posibilidades, como con todo, ¿no? En primer lugar, eh, el origen más claro que más se defiende es lo, el que defiende lo que se ha, denom lo que ha denominado la anglicist theory, ¿no? La teoría anglicista, que defiende que el origen, el verdadero origen de esta vari variante afroamericana o de este inglés afroamericano, es inglés. Es decir, que los esclavos, ¿no? La comunidad afroamericana que llega a Estados Unidos adquiere esa lengua. A través del contacto que tienen con los trabajadores, con los sirvientes con los que toman contacto y de ahí adquieren esta lengua. Partimos de la base de que el, el, el inglés hablado por estos trabajadores, por estos sirvientes de clase sociocultural baja, es un tanto precario. Entonces, es de ahí de donde se nutre, de donde nace este, este, este inglés afroamericano. Esa es la, la, la teoría a priori, más extendida, ¿no? Es un poquito chauvinista, ¿no? Estamos siempre un poquito con el chauvinismo, es una teoría chauvinista, ¿no? Pero bueno, es la, la, la que tiene mayor peso específico, pero claro, es muy, sería muy pobre, ¿no? Eh, concentrar esos orígenes a esa, a esa explicación. Surgen otras, otra importantísima, lógicamente, estamos hablando de... Cuando hablamos de este tema hay mucho pride, estamos hablando de mucho orgullo, ¿no? El, el the roots, ¿no? Las raíces. Claro, eh, existe otra, otra visión que define el origen, le da un origen africano, que tiene mucha lógica, ¿no? The African roots, ¿no? Estamos hablando de las raíces africanas, como en todo. Esta es una teoría muy importante que tiene mucho peso y que ha adquirido mucho peso en los últimos años. Claro, se han hecho estudios de los, de los, del idioma hablado en el West África, ¿no? en la África del Oeste, y se han, se han visto ciertas similitudes, sobre todo en el tense and, and aspect of the verbs, ¿no? los verbos, el, los tiempos, el aspecto verbal, hay ciertas similitudes con, las, con los idiomas hablados en el, en el oeste de África, e incluso con el inglés que se habla en algunos países del oeste de África, como eh, Nigeria, Nigeria o Ghana, también encuentran similitudes. Entonces, eh, muchos se adhieren a este origen, ¿no? como muy importante el origen, el origen African origin, ¿no? Esa sería una segunda visión. Otra tercera visión, que también tiene bastante peso, es lo que se llama The Creolist Theory, es la, la teoría de, del criollo, ¿no? Claro, eh, esto es muy importante, porque nosotros sabemos que las, el habla, las lenguas pidgin, ¿no? Las lenguas pidgin, eh, son aquellas que mm, surgen de una manera pragmática para dar respuesta a unas necesidades concretas. Entonces, cuando vemos que dos comunidades convergen y se ven eh, obligadas a cohabitar, surge por razones bien de comercio, razones varias, eh, existe una necesidad de comunicación. Entonces, ahí se genera una lengua, por denominarlo de alguna manera, un sistema de comunicación que permite... Que, que se satisfagan esas necesidades. Entonces, normalmente ahí se genera una lengua muy precaria, ¿no? muy simple, eh, generalmente eh, fundamentada en, el, en, un léxico, en un léxico compartido que normalmente, en el que normalmente se impone la lengua base de esa, de esa, se impone la lengua de mayor poder, que es la que se llama el superestrato. ¿no? Entonces, la, el superestrato conforma conforma y da forma a la, a la, a la, a la base de la, de la lengua pidgin. ¿no? Entonces, esto pasó cuando llegaron los europeos, los africanos, entraron en contacto, sobre todo en la zona del Caribe, surgió una necesidad, eran dos culturas, lenguas que no, surgió la necesidad de comunicarse. Entonces, de ahí nació, nació eh, las, en primer lugar las lenguas pidgin y luego la lengua criolla. Sabemos que la diferencia entre pidgin y criolla, una vez que la lengua pidgin se hace nativa, ya estamos hablando del criollo, entonces existen los de mm, Caribbean, ¿no? En, en, en la zona del Caribe, lenguas criollas, que es otro de los orígenes que, a los que se alude cuando estamos hablando de Afro, Afro American English. No, ese origen criollo, ¿no? Que, que las similitudes que tiene con, los, con el inglés criollo del, del Caribe, concretamente de la zona del Caribe, estamos hablando del triángulo de los esclavos, eh, es uno de los orígenes que se atribuye. El origen criollo, ¿no? Y luego, por último, claro, eh, como la primera versión que hemos dicho, the anglicist theory, no la teoría anglicista, sonaba como muy chauvinista, muy excluyente, parece que todo era inglés y que lo demás no tiene cabida, pues mmm, se, se introdujo una nueva versión que llamaron la, la neo, um, anglicist, ¿no? la, la teoría neoanglicista, que aunque parte de la teoría anglicista de que el, la base, el peso específico de esta lengua, el origen, eh, mayoritario es inglés, ese inglés que hablábamos, que, que, que recibían de los, de los siervos, de los trabajadores con los que contactaban nada más llegar a Estados Unidos, le dan, le confieren una evolución, quiere decir, la teoría neoanglicista defiende que primordialmente la base es el inglés, pero que luego con el tiempo ha, ha tenido otra serie de influjos que han modificado y han enriquecido la lengua. Entonces, es un poquito más laxa la visión, ¿no? esta, esta teoría neo, neoanglicista, ¿no? Vale, si se me pregunta y si, como siempre, como todo, como hablábamos antes del tema de la sociolingüística, eh, los matices siempre son importantes. Mm, yo considero, después de haber estudiado bastante en profundidad este tema, que todas las teorías, todas, tienen su base se complementan y se enriquecen mutuamente. Es decir, yo no me atrevería, después de haber visto rasgos, a decir que una de las teorías es la prueba Todas y cada una de las teorías tienen base, tienen fundamento y todas conforman, todos esos orígenes conforman lo que estamos hablando. El, el, la, la lengua epónix, todas ellas. Entonces, el origen es muy claro. Son distintos orígenes y todos son complementarios. Vale. Eso con respecto al origen. Features, let's talk about features, ¿no? Hablemos de los rasgos. Bueno, los rasgos en concreto, eh, para hacer un labob, defiende que dentro de todos los dialectos, todas las variantes que existen del inglés en general, esta es la más distintiva de todas. Por eso tiene tanta importancia. En el inglés no podemos hablar de una lengua homogénea, como todas, ¿no? Tiene una serie de variantes, de dialectos, eh, pero... Esta en concreto, Black English, afro American English, es la que mayores diferencias presenta con respecto a las demás. Eso lo defiende la Bob y es verdad. Rasgos afectan, esta diferenciación, esta distinción afecta a todos y cada uno de los rasgos que conforman la lengua. Desde rasgos semánticos, daos cuenta de que el, este, este, este, este, este habla... Tiene léxico particular, tiene vocablos, tiene lo que se denomina mmm, black words, las palabras negras que son específicas. No, mucha gente intenta denostarlo como que son slang, ¿no? son slang, no, no son slang words. Son palabras específicas que son compartidas por la comunidad afroamericana, específicas de ellos. Entonces, desde el punto de vista semántico-léxico, hay una diferenciación clara. Desde el punto de vista morfosintáctico, también hay grandes diferencias. ¿no? Desde el punto de vista fonológico, también la pronunciación. Los clusters consonánticos no se pronuncian, ciertos consonantes tampoco se pronuncian, dictongos tampoco se pronuncian, podríamos entrar en, en, en, en, en harina, pero bueno, sería muy eso. Diferencias gramaticales, claro, todos escuchamos... Eh, no sé, la más clara, por ejemplo, la ausencia del verbo ser en inglés, eso no lo utilizan casi nunca. El is, are, saltan directamente, hay muchas diferenciaciones. Entonces, afecta a todos los rangos del, del lenguaje. O sea, existen rasgos específicos que afectan a todos, a todos y cada uno, desde el fonológico, al semántico, al morfosintáctico. es Exactamente esos son los rasgos que lo definen, por eso es una habla distintiva. ¿no? Eso es evidente. Eh, con respecto al uso, no, claro, el uso de esta lengua normalmente es un habla que se ha denostado. no, Se ha denostado, entonces, hasta que no han empezado a, los grupos de presión a hacer un poquito de, de defensa, ultranza de, de la importancia de las roots, de las raíces, pues nos ha empezado a tener un poquito más en cuenta. Normalmente existe, y hoy en día, ese orgullo, ese pride, ¿no? Entonces, eh, se está empezando a utilizar de una manera mmm, sofisticada esta lengua. De hecho, hay, hay eh, trabajos literarios de renombre que ya se escriben utilizando este habla. Y eso es muy importante, es un salto cualitativo. También, lo más conocido por el público en general es ese, cuando se intenta dar un, un efecto dramático, un efecto realista, se utiliza esto. ¿no? Lo vemos en... Desde predicadores a comediantes, a cantantes, a raperos, ¿no? ese, ese, ese, ese uso se utiliza da mucho en esos ámbitos ¿no? para buscar un efecto dramático, un efecto realístico. Esos son los ámbitos en los que más se estudia. Pasamos de, de, de literary works, de obras literarias importantes, a este, a este uso. ¿no? Es donde más nos lo encontramos. Claro. ¿Cuál es el posicionamiento hasta, ante esta lengua, ante este habla? ¿no? Claro, varía muchísimo. ¿no? Por un lado tenemos un posicionamiento, que hemos dicho, de orgullo, de defensa a ultranza de las raíces de African roots, ¿no? en el que se le da mucha importancia. Pero por otro lado nos encontramos todo lo contrario. Tenemos, eh, nos encontramos una denostación clara y manifiesta de esta lengua. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta lengua? es un impedimento? Que, que resulta un in, in, impedimento educativo, que reduce la movilidad social, que es como un lastre, ¿no? Estamos hablando de una lengua como lastre, ¿no? Esos complejos que siempre se han tenido en ciertas zonas, como que ciertas lenguas se asocian con, con eh, extractos socioculturales más bajos, más precarios. Entonces, esto sí esto adolece de este, de este concepto. Mucha gente lo denostra. ¿no? de no está porque resulta eso, un lastre, un impedimento a la hora de la movilidad social, por ejemplo. ¿no? Ese se contrapone con el orgullo, esa sofisticación, eso, esa preconización del mismo. ¿no? Y luego, claro, cómo no, existe otra corriente que es un auténtico denial, ¿no? una negación. ¿no? Se niega la, la existencia, realmente se niega la existencia de este habla como tal. O sea, pasamos del orgullo, de la sofisticación a la denostación y a la negación más absoluta. Entonces, es, son los, los tres posicionamientos más importantes que, que, que podemos observar con respecto a este habla. ¿no? Que es un habla que, que, que ha sufrido una evolución muy importante, claro. Daos cuenta de que, de que eh, con todos los acontecimientos sociohistóricos que, que, que, que han acontecido ¿no? en, las, en las comunidades afroamericanas, no, pues claro, hemos pasado de esa discriminación, de esa persecución ¿no? social, cultural, lingüística, ¿no? hemos pasado a una etapa en la que se, se defiende en la ultrancia, todas los, las herencias lingüísticas, sociales y culturales y por lo tanto eh, ahora mismo eh, este habla, este habla distintiva, goza de una gran salud. ¿no? Hay estudios pormenorizados... Y ya no, se, no existe ese complejo, ese complejo que antes existía con respecto a, a este habla. ¿no? Daos cuenta de que, de que eh, en las escuelas, de hecho, eh, la denostación que se hizo, incluso en aquella resolución que hemos hablado previamente, esa persecución, cuando se pretendía darle un rango, un estatus de lengua, al final se recondujo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque... Eh, se llegó a la conclusión de que no había que perseguir la lengua ni había que denostarla. Había que hacer una utilización pragmática de la misma. Entonces surgió un concepto que es el contrastive analysis, ¿no? que en el cual eh, se utiliza esa lengua con la que están tan familiarizados, que tienen tan interiorizada y tan asimilada la comunidad afroamericana, los estudiantes en concreto, para, con un análisis contrastivo, Utilizarla para acceder al lenguaje estándar, al idioma estándar. Es decir, darle un uso positivo en educación. ¿no? Entonces, esa es, es la, gran, la gran apuesta que se hace ahora mismo con esta lengua. ¿no? En vez de denostarla, vamos a utilizarla. Daos cuenta que hoy en día estamos, hemos pasado de hace ya mucho tiempo de aquella eh, preconización de la linguistic competence que Chomsky preconizaba e impulsó, que trajo consigo una metodología de enseñanza de idiomas eh, basada en aquellos métodos tan obsoletos como era el grammar translation, ¿no? ese de gramática y traducción, el drilling, ¿no? ese, esa repetición. ¿no? Hemos pasado a una metodología mucho más, gracias a la sociolingüística, una, una metodología que pone más atención, que hace más hincapié, más énfasis en de performance, ¿no? en la actuación más que en el conocimiento que ha traído consigo. que Utilizamos ahora un communicative approach, ¿no? un método comunicativo. Y ese método comunicativo es un método mucho más integral, ¿eh? mucho más global, que trasciende, va mucho más allá del mero conocimiento de la competencia lingüística y que engloba, esa competencia comunicativa engloba tanto la competencia gramatical como la competencia discursiva, como la competencia sociolingüística. La competencia sociolingüística es fundamental dentro de lo que es ahora mismo la competencia comunicativa y se estudia en todos los planes. ¿eh? La discursiva, la gramática y la estratégica, por supuesto, la, la, la, la competencia estratégica. Eso es lo que conforma la, la, la, la communicative competence, la competencia comunicativa. ¿no? Y Entonces, dentro de esa communicative competence tiene cabida... El, el tema de, de utilizar este habla distintivo tan extendido dentro de la población afroamericana y de algunas eh, aledañas, pues se utiliza de esa manera. Entonces, eh, solo me resta eh, hablar un poquito de esa evolución ¿no? que va un poquito acorde con el origen de esta lengua que eh, para dejar un poquito enmarcado y hacernos una composición lugar para terminar con ello, de qué supone este, este habla, Eponix, no eh, empezó en aquel siglo XVII en aquella fase en la que eh, los esclavos llegan a Norteamérica, ¿no? es, estamos hablando de una primera fase en la que se empiezan a, a producir ese, esos, eh, esos encuentros criollos, esas interacciones en, en las que empieza esa fase de que defienden los, los de la teoría anglicista. Eh, pasa a una segunda, en el siglo XVIII, ya que es, la, es donde realmente se empieza a fraguar esta lengua. En el siglo XVIII con el asentamiento ya de los esclavos, con las plantaciones, ahí es cuando se empieza a fraguar esta lengua. ¿no? Luego hay otra tercera fase que es de consolidación. ¿no? Estamos hablando ya con la primera mitad del siglo XIX, hasta la guerra civil estadounidense, eh, que también aparece, aparece en otra serie de, de lenguas vernáculas, como la la, la, la Southern, the White Southern English, ¿no? el, el inglés eh, del sur eh, de Estados Unidos. Y luego hay una cuarta fase que es importantísima, que es la que estamos inmersos, seguimos inmersos, que es la, la, la fase que ya se da en el siglo XX, que es cuando se produce lo que se conoce como la Great Migration, las grandes migraciones estas que llegaron hordas de inmigrantes a, a Estados Unidos. Y entonces ahí es cuando se dispara mmm, eh, la importancia de este habla y, y, y, y resulta en una concienciación, mmm, en una seña de identidad, en una asimilación que es lo que marca realmente la diferencia de, en la importancia de este, de este habla. ¿no? Date cuenta que ya en el siglo XX mmm, se produce la explosión de las grandes urbes y ya es, se, se trae consigo una concienciación muy clara de la importancia de esta lengua, una expansión muy importante y, y una consolidación plena. ¿no? Entonces vemos esa evolución de los primeros contactos ¿no? a ya una, una lengua, un habla plenamente utilizado por millones de personas que son muy conscientes de ella. Entonces esta es la evolución que ha tenido. Este Afroamerican English, este Ebonics, ¿no? que hemos explicado hasta nuestros días y de hecho mmm, está en boga y se utiliza muchísimo, tiene muchísima importancia. Entonces, como ejemplo de un estudio sociolingüístico pleno e integral, nos sirve perfectamente. ¿no? Estos estudios sobre Ebonics y Afroamerican Vernacular English. ¿no? Yo sigo... Mmm, personalmente enamorado de este término, dentro como filólogo, pues creo que tiene mucha más, eh, mucha más enjundia, mucho más peso y mucha mayor sonoridad. Pues esto es todo un poquito lo que hemos hecho, este deambular por la sociolingüística hemos acabado con un caso práctico que nos sitúa un poquito en, en cuál es la labor del sociolingüista y qué es, cuál es el proceso que se lleva a cabo. Pues esto es lo que tenía por que tenía que contar hoy. Pues muchas gracias por vuestra atención y, y nada, a vuestra disposición.